En el vídeo anterior, vimos qué son las citas y las referencias. En este, vamos a enseñaros cómo hay que citar. Cuando en un trabajo académico utilizamos información que no es nuestra, tenemos que dejar claro que la información es externa, es decir, que la estamos citando y en qué fuente se encuentra esa información. Para ello, tenemos que establecer una relación entre la cita en el texto y la referencia que aparecerá en la bibliografía o lista de referencias. En función del estilo de referencia que utilicemos, esta relación puede ser numérica o basarse en el nombre del autor y la fecha de publicación de un documento. ¿Cómo incluimos información de otra fuente en nuestro trabajo? Podemos reflejarla como aparece en ese documento tal y como la escribió el autor o mediante la paráfrasis, es decir, explicar la idea pero usando nuestras propias palabras. El primer caso se conoce como cita directa o textual. Normalmente, este tipo de cita se entrecomilla. Si la cita es muy larga y se considera así si tiene más de 40 palabras, se suele colocar en un párrafo aparte, con sangría y sin entrecomillar. Pero no tiene por qué ser siempre así, lo importante es que se destaque de algún modo. La cita que se realiza parafraseando se denomina también cita indirecta y no requiere que se destaque tipográficamente, pero sí deberá quedar claro en el texto que la información no es de elaboración propia. La traducción propia de un texto en otro idioma es otro tipo de cita indirecta, ya que aunque se plasme palabra por palabra, se considera paráfrasis. ¿Cómo indicamos en qué fuente se encuentra la cita? Existen dos sistemas principales en los que se basan los distintos estilos de referencias. El sistema numérico, que se basa en establecer una relación numérica entre la cita y la referencia. Dentro de este podemos diferenciar dos formas de realizar la cita. En el sistema numérico con cita en el texto, después de la cita se coloca un número entre paréntesis o corchetes. Las referencias se numeran por orden de aparición, pero si aparecen citadas más adelante, siempre tendrán el número que hayan recibido la primera vez. Es el sistema que utilizan estilos como IE-Cubo o Vancouver. También existe un sistema numérico de notas continuas, en el que cada cita recibe un número diferente, superíndice, que se corresponde con una nota al pie. Esta nota se intercala con el resto de notas. Este sistema lo utiliza el estilo Chicago. El otro gran sistema es el de autor fecha de publicación, conocido como Harvard, que utiliza la información del nombre del autor y del año de publicación del documento citado para crear la referencia. Bastará con acudir a la bibliografía, que estará ordenada alfabética y cronológicamente, para localizarlo. Este sistema es utilizado en el estilo APA. En ambos casos, la citación puede realizarse antes o después de lo citado, de la forma que mejor se integre en la redacción. Terminamos con una indicación muy importante. Independientemente del sistema que se utilice, es fundamental ser coherentes. Si elegimos una forma de citar, esta deberá mantenerse a lo largo de todo el trabajo.